¡Hola, hola! Hoy es mi cumpleaños y he venido a grabar el unboxing de mis regalos aquí en YouTube. No sé cómo de largo se va a hacer este vídeo, no prometo nada, pero vamos a ir abriendo todos los regalos a ver qué cositas nos han regalado. Hasta donde sé, aquí hay regalitos de varias personas, incluyendo mi señor marido y algunos amigos. Entonces tengo instrucciones de cuál abrir primero y cuál abrir después, así que vamos a empezar por el primero. Vale. Vamos a apartar esto un poquito para no molestar y entorpecer a la vista y que veáis aquí mi, mi cara. ¿Vale? Entonces, el primero que vamos a abrir es este y viene de mi querida Ana, de la tienda Mundo Stars, que me envió, junto con la cajita que ya visteis en el otro vídeo, este paquete de sorpresa, pero que no podía abrir hasta hoy. Cosa lógica. Bueno, uy, con este papel tan bonito... Eh, voy a cerrar los ojos, porque ya sabéis que a mí me gusta así de repente encontrármelo, porque si no, abro un trozo de papel y ya se revela y no, no me mola. Vamos a ver, vamos a ver. Esto debe ser un libro por lo menos. No, es un Funko, sí, es un Funko, tiene ventana sí. y tiene silueta. Vamos a ver... Bueno, no sé si está ahí o está al revés. Vamos a ver... Este es el Funko. ¡Dos ¡Ah! villanos nuevos, Capitán Garfio! Por favor, mirad. Me encanta. Muchísimas gracias, Ana. Eh, esto es colección nueva, que lo sepáis. Colección nueva de los Villanos nuevos, ¿vale? Eh, los Villanos antiguos ya los tengo, pero estos obviamente los quería tener todos como las Princesas Ultimate. Voy a sacarlo de la caja y mientras sigáis viendo en el vídeo cómo gira, para que lo veáis con detalle. O sea, qué maravilla de Funko Pop. La verdad es que creo que los villanos están mucho mejor conseguidos y acabados que las princesas. La, la cabeza el material no es tan blando como las princesas, para empezar. Y la verdad es que, bueno, a nivel de pintura, bien. Bueno, bueno, bien, a ver, el Funko, pero bien, está bien. Y bueno, los detalles, pues como las princesas Ultimate, ya os he dicho, eh, lo, lo habréis visto girando para verlo con todo tipo de detalles. Pero vamos, una maravilla. Muchísimas gracias, Ana. Me ha encantado. Vale, a, a me seguir. dicen por el pinganillo Que el siguiente en abrir Es esta cajita de aquí Que esto, pues a ver Un Funko, podría ser un Funko Pero, claro, ya sabéis que como los Funkos ahora Si lo compras de segunda mano Pueden venir en cajas aleatorias Pues oye, quién sabe Pero bueno, tenemos una caja de zapatos eh... Vale, es una caja de zapatos Me están troleando efectivamente tenemos un libro acolchadito y yo como siempre soy un poco bruja, creo que ya sé qué libro es, creo. Pero bueno, vamos a confirmar. Vamos a ver. Efectivamente, aquí lo tenemos y es el libro de Herr Stopper, el primero que me faltaba para terminar la colección, que tenía el 2, el 3 y el 4, pero este no. Así que, regalazo. Completamos colección de libros de momento. De los que han ido sacando. Ahora cuando saquen el quinto ya pues habrá que seguir. Por cierto, este no lo he dicho, pero este es de mi señor marido. Y ahora vamos allá con uno de mi querida Paola, una compañera de trabajo. Vamos a abrirlo y a ver. Esto, no sé, tiene pinta de Funko, pero bueno, vamos, vamos a abrir, ¿vale? Con los ojitos cerrados y vemos si es un Funko y cuál es. Papel, hola Vale, ahora sí eh, Bueno, no sé si está al revés Da igual, creo que así está bien ¡Oh, Zur! Me encanta Mi primer fungo de Lightyear De Toy Story no, obviamente Pero mira, este es uno de los que yo quería de Lightyear Así que, todo un acierto Mis dioses Voy a sacarlo de la cajita mirad que chulo, y además tiene el, el traje metalizado y todo, os lo pondré también girando vale, para que lo veáis, pero la verdad es que este no lo había visto en persona todavía así fuera de la caja, pero está muy guapo, no sé si se apreciará en la cámara, pero ya digo, tiene todo el traje así como con purpurina, brillante, muy chulo, ya que el sur antiguo, pues lógicamente nunca lo iba a conseguir, es un buen sustituto, la verdad, me informan por el pinganillo que el siguiente en abrir es este Puede ser eh, Otro fungo Este creo que también que Este regalo es de mi señor marido Y vamos A ver ¿qué tenemos Acá Si ¿Sí consigo abrirlo Vamos a ver este. Creo que está así reto. Esta caja es de las nuevas Desliza mucho o sea, que es un funko. Da ah, igual, bueno, no lo voy a adivinar. ¡Hola, ¡Oh, IGR! Vale, o sea, estoy intuyendo que voy a completar la colección de la IGR. No sé, ya veremos. La IGR con socks. O sea, mirad, qué gracioso. Bueno, voy a sacar de la caja que aquí dentro no se aprecia. Vamos a ver, vamos a ver. Por favor, o sea, socks. ¡Qué gracioso! ¡Qué pequeñito! ¡Eh! ¡Vale! Pues os lo pondré también girando para que lo veáis. Me gusta. Este además tiene la, la carcasa esta de la cabeza como, como así como blanquita. Porque el Lightyear normal que yo tenía hasta ahora, que es bueno la señora Nesbit, es como más transparente. Este lo han hecho así como si tuviera un muco dentro. Me gusta, me gusta. ¿Mi tercer Lightyear? Sí, mi tercer Lightyear. Vale. Vamos a continuar con este, me dicen que lo grande es para el final, vamos a ver, otro funko, ¿Cuál es eso? vamos a ver si hacemos pleno, estoy poniendo el suelo perdido, uy, esta caja también es nueva, hmm. a ver, así, es que esto no voy a llenar en la vida, es nueva, podría ser Sox. ¡Ah, ¡Toma! No seré yo adivina. Pregunto. Mirad. Por favor, qué cosa más graciosa. O sea, este Funko, obviamente lo tenía que tener. Es, es mi favorito de la película. ¡Fox! Madre mía, madre mía. Los Funcos de Toy Story ya no caben. ¡Ay, putito! ¡Qué gracioso! ¡Mirad qué bonito! Lleva el nombrecito en la chapa y todo. Me encanta. Mi favorito hasta el momento. Lo siento por el resto, pero este... Además se va a quedar aquí, acompañando. Uy, pues sí. Siempre tengo que tirar algo. Vamos allá con los dos últimos. Esto... Uh. Vale. Me dicen que primero... Este de aquí, que es el lila. Hasta tapas socks. No me, me informan por el pinganillo que he tapado socks. Así que voy a retirar esta caja. Y ahora más tarde... Lo abriré Esto es muy grande Vamos a ver eh, Señor regidor, Abro con lo, ¿puedo abrir con, lo, eh, con los ojos abiertos? Sí, sí, sí ¿Sí? O sea, no tengo que hacer... No, no, no está... No, perfecto. Abrir y te lo encuentro. Podemos abrir Vale, perfecto, podemos abrir y no me lo encuentro enseñar uh, qué es? ¿Tan madura? A ver, esto ya ha sido una envoltura de estas extrañas Le mete una caja dentro de otra caja esta caja es... Esta caja es mía, es de aquí, familiar. Vale. Eh, necesito un cúter, señor regidor. Para abrir esto. Me dicen que no, que esta caja no es mía, pero bueno. Yo cajas como estas tengo por aquí muchas. Y otros unboxing. Eh, vamos a ver cómo abrimos esto. Vale, así. Vale. Vale, a ver. Vale. Han dicho que tenemos que cerrar. He visto... Una cosa así pero no he no sabido identificar, o sea que no no llegado a ver nada. He visto que es, creo que es un Funko, he visto una línea de una caja, pero de verdad no he visto nada. ¡Uh! ¡Uh! ¡Toque grande! ¡Ves! ¡Madre! Vale, ¡Funko grande! Si me hay Funko grande, yo ya que quiera. A ver. Bueno, ya está. ¡Ole! Sí, sí que, sí, que hay Funko grande que quiera, así que esté familiarizado ese. Mirad, por favor, ese Mickey maravilloso. Y enorme. Me encanta este 5 de 10 pulgadas. Mucho de tardante en tenerlo, pues, la verdad. Voy a sacarlo, voy a sacarlo. Que este, quiero verlo. Quiero ver cómo es. ¿Dónde lo voy a poner? Pues tampoco lo sé. Pero bueno, ya veremos cuál es tu Madre mía, qué desastre de suelo. estoy liando. Y ahora, iré con un cartoncito de Mickey Mirad por favor, qué bonito. Y qué grande es. Para mi colección de Mickey's, aunque ahí arriba no cabe el pobre. Pero bueno, algún sitio le buscaremos por ahí arriba. Este también lo vamos a dejar por aquí. Mis favoritos. Ahí va el momento de abrir el último. El más favorito. Puedo abrir también sin mirar. O sea, sin mirar, mirando. Mejor dicho Esto huele a 20. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, ahora ya sí que cierro los ojos, ¿no? Cuando ahora la caja. Puedes dejarla abiertos. ¿Eh? Puedes dejarlos abiertos los ojos. ¿Puedes dejarlos abiertos? Sí, de momento sí. Vale, ¿puedo, puedo seguir mirando. No me voy a spoilear, ¿no? Vale. Y ahora no sé. ¿Eh? Me voy a coger esa bolsa y la cierro. Aquí. ¿Cuánta envoltura tiene esto? Vale, vosotros ya lo estaréis viendo O a lo mejor no, porque este papel no sé si... No sé si deja ver algo ¿Me, me cargaré la caja. Vale, creo que lo tenemos Huele casa antigua Vale, bueno, no sé si es así o no ¡No! ¿Qué me falta? Mirad, el cerebro de los Pinky cerebro. Me encanta. Bueno, yo ya pensado que nunca no iba a tener este foto pop, pero mira. Me... Ha tenido que llegar mi cumpleaños para que me lo consigan. ¿eh? Por favor, por favor. Me encanta. O sea, es que estos dibujos eran mis favoritos. Tengo por aquí también a Pinky. Y aquí tengo la pareja, por Dios. Mirad, me lo dan por aquí. Qué bonitos. Me encanta. Mi Funko Fab. Nunca pensé que los iba a tener. Y mira. Uh, ha venido de efectuoso. Vale, no. Ahí está. Perfecto. Vale, pues sí. Ha venido de efectuoso. Devuélvelo. Pues nada. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido los regalazos que he tenido. Me han gustado muchísimo. Y espero que le des un buen me gusta a este vídeo. Si te ha gustado alguno de los Funko. O el vídeo general. Y te suscribas si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias a todos los que estáis llegando nuevos al canal. ¡Adiós!